Hoy te muestra cómo encontrar y eliminar fotos y videos duplicados en iPhone. En primer lugar, encuentra dónde están los fotos y videos duplicados. En fotos podemos encontrar muchos datos duplicados, no te preocupes, haz clic en álbumes. Baja la página, selecciona duplicados. Elimina fotos y videos que quiere borrar. El álbum se vacía. Si quieres recuperar datos, regresa al álbum, eliminado. Ingrese el código de iPhone. Selecciona los datos y recuperar. Es muy fácil.